Ni yo, yo estaba quitado de todo, ¿verdad? Antes yo estaba en la calle. ¿Qué fue lo que pasó? ¿tú? Pero yo estoy quitado yo estoy un año quitado de todo. ¿Y por qué tienes que estar detenido aquí? Me agarraron ayer la gente. ¿Por qué te acusan de barrio robo y de todo? No sabes. ¿Y de, un, ¿De un asesinato supuestamente? De todo? No, supuestamente, pero eso es ellos que dicen. Porque no lo ven y me ven. A ver, yo estoy un año quitado de todo. Un año quitado de todo. Yo estaba antes en la avenida, era, pero yo estoy recogido. ¿Y qué quieres decir con esto? estoy trabajando que no tengo que ver con nada. después de un antes de, después todo un año he quitado de todo. Antes del año yo andaba por lo que ya. ¿Y qué es que está sucediendo? Que te están acusando de varios hechos delictivos. De algo que pasó. En el pasó? tiempo, dale niño, está